¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro aquí en el río de Tehuetlán, Tehuetlán, Hidalgo. Andamos aquí en la poza de la Laja, vamos a, a ver si se puede pescar, improvisamos algo para pescar. Compramos piola, como no teníamos plomo le amarramos un pedazo de alambre, aquí está. Y compramos un anzuelo. Vamos a ver, este, estamos aquí en la poza de la Laja, de hecho ahí la pueden ver. Está la poza de la Laja. Vamos a ver si pescamos algo. Bueno, lo voy a echar aquí aquí a la orilla antes de la poza para para probar. Porque ya que no, traji, no, no trajimos, o más bien no traje nada de para, para la carnada. Pasé a comprar un pan ahí en, en la plaza. Es que le voy a empezar a poner cachitos de pan a ver si, a ver qué resulta. Vamos a aventar aquí el anzuelo. Bueno, de hecho lo, lo aventamos aquí en la orilla. Vamos a ver si hay alguna mojarra por aquí. Este... Aquí estamos en el río de Tehuetlán. Ahí abajo se puede ver este Lo que es el puente, el vado está la poza de la laja Estamos aquí en la orilla Ya que luego, este, si lamentamos allá en lo hondo Se atora el anzuelo y, y para sacarlo pues no Aquí estamos a la orilla del río Miren Aquí pueden ver Ya andamos pescando amigos Aquí nos encontramos en Tehuetlán Hidalgo Hemos este, regresado otra vez Ahí les digo que está la posa de la laja. Aquí tengo mi, mi carrete. Ahí tengo mi anzuelo a ver, a ver qué cae, a ver qué cae, a ver si pescamos algún pez. Es padre es padre regresar aquí al río al río de Tehuetlán a tratar de hacer lo que se hacía antes. ¿verdad? Aquí andamos pescando como como los viejos tiempos. Aquí para los que no pueden venir. Estamos a dos, dos, dos semanas de iniciar Chantolo. De hecho, hoy es sábado grande aquí en Tehuatlán. Aquí estamos, este, aquí en el río. Tratando de pescar algún pez, así es que... Ahí si sale, pues ya lo van a ver, ¿verdad? Acá, aquí está el río. Tiene mucha agua en este momento. Acaba de pasar, no tiene mucho, como un mes y algo... El, lo que era el, el huracán Grace. Aquí, aquí estamos... La famosa poza de la laja Y nada amigos, aquí llevamos un buen rato Este, echando el anzuelo Como, como les digo Como los viejos tiempos aquí en el río de Tehuetlán Pero nada más No, probablemente pues o sea, hay pescado, pero allá más al fondo Hasta allá a la orilla ¿no? Pero, como es un anzuelo Improvisado Pues es de, de, compramos nomás un carrete De hecho por aquí trae el precio Miren 25 pesos de piola y el ganchito El anzuelo y el pan que compramos para simplemente para venir aquí a matar un rato el tiempo a recordar eh, lo que hacíamos antes aquí en la posa de la Laja. Miren, está el río impresionante. Tiene mucha agua en estos momentos porque ha estado lloviendo por aquí, por estas zonas, en el estado de Hidalgo. Hoy aquí estoy aquí tratando de pescar alguna mojarra. Porque por los que conocen Tehuetlán, ya saben que aquí en, en Tehuetlán los pescados se llaman mojarras, se llaman poistates, positales, por ahí este, algunos llaman así a las mojarras y tales. Así es que... Pero aquí seguimos y sí, no hemos pescado nada, amigos. Simplemente estamos pues, prácticamente contemplando el río porque porque no hay nada. Yo creo que mejor me voy a ir al mercado a, a comerme unas empanadas que... Que probablemente me, me harán mucho mejor y nada amigos aquí seguimos aquí en el río de Tehuetlán hoy este aquí en los famosos sábados grandes aquí andamos me pasé a comprar de hecho una cachucha aquí sigo con mi, mi carrete ahí tengo el anzuelo ahí en el río a ver si pescar aquí estoy sentado a, a lo que está a la orilla de la posta de la laja. Voy a andar la, larga, la foto. Hoy pues tengo el privilegio de regresar aquí, aquí a recordar tiempos aquí en el río, pero pues no hemos agarrado ni una mojarra, ni siquiera apostate hemos llegado, así que bueno, nada más el puro gusto de, de estar aquí recordando, recordando viejos tiempos en el río. Ya que pues no agarramos nada, pero. ...igual y nos estamos divirtiendo por aquí... ...este... ...hoy viajamos para acá... En, ...en un caso muy especial verdad... ...pero pues igual y... ...el tiempo y la vida tiene que seguir... ...así es que... ...pues aquí andamos recorriendo... ...nuevamente el río de Tehuetlán. ...espero que puedan visitar amigos... ...y bueno aquí seguimos amigos... No he pescado nada, no he pescado ni, ni una mojarra, ni un postate, ni unas y es más, no he pescado ni un ajolote, ni una tehueta, no he pescado nada, ni una chinche, ni siquiera he pescado nada. Y eso que acabo de tirar aquí el anzuelo, eh, lo que es en la Poza de la Laja. Pero no, ni aquí hay mojarras, han este, se extinguieron como los dinosaurios, o quién sabe qué pasó con las mojarras. Les digo, ni ni un postate, ni un, ni un ajolote no hay nada. Realmente no hay nada, mira, ahí pueden ver el río. Está solo, abandonado, sin pescados. Pero igual aquí seguimos, a ver si con un poquito de esperanza pescamos una mojarra. Y este, por aquí continuamos pescando. Bien amigos, no logramos agarrar nada, ni un solo pescado. tuvimos pudimos atrapar, así es que, igual y esperemos tener suerte para la próxima. Así es que, con esta toma me despido amigos, desde aquí desde el río de y Hidalgo. Eh, nos vemos en la próxima Y un saludo y un abrazo enorme Enorme a todos los que me miran Y hasta pronto